en el gran plaza 2 quiero hacer un vídeo de supermercado donde se vea bien un poquito los precios que hay ahora en españa Me he venido para, para verlo aquí en este gran plaza 2 hay una El campo y, y ahí lo vamos a ver Otro día iremos aquí al Primax a ver los precios. El, aquí hay muchas tiendas. El Primax es de estas que son de buen precio, vale. Entonces un día de estos hacemos uno de precios de en las tiendas. Pero hoy nos vamos al supermercado. Este este lugar lines es inmenso, grande, grande, grande. tenéis hasta una tienda Apple, Priliners es inmenso de verdad que es inmenso a ver si encuentro el alcampo para hacer el vídeo del supermercado Igual ahí veo algo para comer y antes comemos algo. Voy a tomar algo aquí en el Bips Club. Me voy a pedir un, un Bips Club, un sándwich, ¿vale? Y ahora, cuando lo veáis el sándwich, os enseño el precio de líneas ¿Vale? Ahora lo enseño, lo voy a pedir, lo enseño y luego vamos al, al, al campo a ver los precios. Ya me han servido, prilines, Os voy a enseñar lo que me han lo que me he pedido, que no he comido hoy. ¿eh? Y no penséis que soy un caprichoso. Esto ya es comida y cena. Y lo que me ha costado. Mirar. Le doy la vuelta a la cámara. Juzgar. Eh, el sándwich bis este. Con patatas, pollo, lechuga. El batido el batido que es grande y lo que no ha cabido te lo ponen en otro vaso y la botella de agua cuánto decís que ha costado todo esto perrines mira aquí está el ticket caro caro caro yo no sé si lo veis bien me acerco pero el total han sido 18 18 con 38 euros caro caro ¿eh? el sándwich 11 euros con 5 el batido 5,75 euros, el agua 2 euros. Y me han hecho un descuento de 97 céntimos. Ahí os lo dejo. Ahora, si está abierto el campo, vamos a al campo. A ver el precio de la comida comprada, no en restaurante como este. Os recuerdo que estamos en Madrid, en un centro que se llama Gran Plaza 2. Está rico. El batido está rico, la verdad. Mira Prilines, cortan el pelo. Mirad los precios. 14, 16, 26 y 35 las mechas. Ahí los tenéis. Mira, por fin llegamos al campo. Prilines. Atentos. Parece que está tranquilo. Pues no sé, Prilines. Empezamos por donde veáis. <coughs> Aquí tenemos yogures 269, griegos 269, la unidad, ojo, la unidad 629, la timel. Vamos a ver. Más precios por aquí, la mantequilla 354. La copa está de nata 1,29 Vamos a ver por aquí los quesos Mirad, quesos, brilines No sé, queso oveja 20,95 Este queso es mi 11,97 11,97 curado Pero es grande Son No sé cuántos pesos tiene esto Bueno 6,39 vale El paquete este vale 6,39 Que lo pone aquí Aquí vemos las leches, prilines Vamos no, a esta leche por ejemplo está en promoción no es lo que cuesta un euro esta cuesta un euro Prilenes. un euro la botella un euro la botella esta leche desnatada y es un euro la botella que tiene más de un litro la botella tiene eh, sale a 0.67 el litro cada botella vale un euro y tiene un litro y medio vale que lo estoy leyendo aquí leche semidesnatada pone que está en promoción vale y está 0.88 el litro esta de aquí 0.88 el litro vamos a ver más leches mira aquí tenemos la leche entera la normal y vale no vamos a ver lo que cuesta esto 6 euros pone aquí el paquete o sea sale un euro el litro que lo sepáis prilines este paquete vale 6 euros pero vienen 6 vale leche entera normal está es más cara 1 euro 58 pero viene un litro y medio, ojo, esta viene un litro y medio, o sea que tampoco es más cara, más o menos igual a euro el litro, 1.58 este pack de litro y medio, ¿vale? litro y medio y aquí el litro te sale a 1.11, o sea que la leche ya vemos que está a un euro más o menos ha subido, ¿eh? brilines, la veo, veo yo la leche más cara, la veo más cara, ¿eh? Antes no llegaba al euro y ahora veo que llega al euro. Vamos a ver los precios de los huevos. Que están aquí los huevos. Los huevos. ¿Cuánto cuestan los huevos? Pues mira, este paquete vale 2.25. Este paquete vale 2.25 y vienen 12 unidades. 12 unidades, 2.25. Dividir, ¿vale? Dividir aquí hay más barato, mira 1.35, pero claro, vale. Aquí vienen 6, en el otro venían 12, o sea que sale más barato este 2.25, 12 huevos. Bueno, pues ya vais viendo un poquito, Prilines, los precios. vale. Que os hagáis una idea en este momento en España, cómo están los precios. Voy a seguir por más secciones. Pechuga entera de pollo a 6,99 el kilo. Brilines, mirarla Mirad qué paquete de pollo, 6,99 el kilo cuesta. Todo el paquete vale 13,71 según el peso, pero vamos, al kilo 6,99. Y aquí tenemos cinta de lomo adobada, 8,89 el kilo. 8,89 el kilo, este es el paquete. El paquete vale 7,38, se ve que no llega a un kilo. Os sigo mostrando, pilines Ahora hay poca gente, van a cerrar dentro un rato. Pero no sé qué aquí mirad, mirad todo lo que hay aquí. Este paquete cuesta 3 euros. Este rabo de cero, de cerdo, 3,03 euros y este espinazo de cerdo vale no pone precio prilines, lo siento Mira, aquí si sí viene el precio este te vale 3.64 filetes de cerdo de aguja 3.64 y pesa 0,45 y... kilos mira este paquete de chuleta de aguja 10 euros vale a 7,99 el kilo y el entrecote ternera de extremadura 16,95 es una carne rica rica el paquete por ejemplo este vale 5.86 5,86 que pesa 0.34 kilos aquí tenemos las pisas una pizza pues mira 3,18 por ejemplo 3 más o menos vale 3 euros vale una pizza de estas. Esta vale 3 euros, pero vienen, son más pequeñas, pero vienen dos, 3 euros. ¿Vale? Una pequeña de dos o una grande también vale 3 euros. Voy por aquí más. Vamos a la frutería, brillines. Y a la pescadería. Mira, un lomo de merluza, 10.99. 10,99 de kilo siempre o sea que el paquete es 5,67 este paquete que estáis viendo de merluza 5,67 cuesta el bacalao cangrejo como esté vivo como esté vivo el cangrejo algunos están a veces algunos están vivos esta gente le da un picón ahí mira qué cangrejo que tienes madre mía 14 euros el kilo de buey de mar 329 lo siempre hablamos por kilo vale 699 noventa y kilo de rejos pequeños que es esto que estáis viendo Mira más pesca prelimes. Es $16.99 el kilo de merluza pincho celeiro. Pone, ¿vale? Vosotras, las que sois expertas, $7.49 la dorada. El kilo, siempre entendemos, ¿vale? La lubina, 10 euros. 10 euros el kilo de lubina. Y la trucha ercoiris, que es esta que veis aquí, $8.99. Esto ya más la lubina, esta más cara, 16.95. Mira, un gallo, 10.99. Todo esto es el pescado, prilines. Está, por ejemplo, más barata la caballa, 3.95 el kilo, 3.99. Menuda variedad de pescados. Madrid, Madrid es de las. Eh, tiene el mejor puerto del mundo, lo tiene Madrid porque tiene mercamadrid entonces eh, eh, pescan en el mar españa ya sabéis que está rodeada de mares como madrid está en el centro de madrugada vienen los camiones desde la costa van a mercamadrid y en Mercamadrid lo compran todas las tiendas de madrid y los centros comerciales como este vale entonces se dice por eso que, que madrid tiene de las mejores el mejor pescado de españa viene toda la noche fresco como este que veis aquí sigo sigo por la rotación vamos a ver más secciones aquí tenemos lo del pan la bollería a, ver, ¿a cuánto está la barra de pan qué pena que no sea en directo que si no me podrías preguntar pero bueno lo hacemos así por la cobertura mira 1,28 la barra 1,28 esta barra de pan pues ya está caro eh Fíjate, un euro 0,81 aquí hay una esta vale 0,81 pone barra picos está carita las cosas yo las veo hacía tiempo que no hacía yo una compra así veo las cosas caras brillantes. no sé vosotros comparad con vuestro país cada uno mira patata lavada 3,75 Entendemos si la malla de 3 kilos, pone. Ya, el 375, toda la malla, ¿eh? Esta malla, 375. Cebolla, 1,99. Valía 2,10. Vale 1,99. Toda la malla de cebolla. Que vienen 4 cebollas grandes. Vamos a seguir viendo precios. Aquí hay otra cebolla, 3,45 la malla y aquí vienen muchas más. Cebolla. Zanahoria una 1.20, vale. Esta bandejita de zanahorias, 1.20. mirar más cosas, por ejemplo, prilines Las manzanas. 1.79 el kilo de manzanas. Aquí hay otras más caras, 2,65, la manzana golden, el kilo. 1,91, manzana royal. 1,99, manzana golden, tienen gran variedad. Y aquí en oferta, 1,79, la manzana esta granel. Y aquí tenemos la pera blanquilla a 1,49. La bandeja, 1,49 la bandeja. Toda esta bandejita 1,49. Plátanos. Pero no viene el precio del plátano. Así, ah, 1,59. Esta banana 1,59 el kilo. 159 prisiones del kilo de banana 159 y esta de aquí no con el precio la bolsa no han puesto el precio pero mira aquí este 185 este plátano 185 cuesta la bandeja ahora ¿eh? la bandeja 185 Y esta espera 1.99. 1.99 el kilo. Y la uva 3.74 y 4.79. El kilo. Un coco. ¿Cuánto cuestan aquí en España los cocos? 1.19 la unidad. 1.19 el Vamos a seguir viendo más secciones. Estas piñas están a 1,49 el kilo. Y el kiwi 2.25. 2.25 estos kiwis. La bandeja, ¿vale? Toda la bandeja 2.25. No sé, pero voy a ir a otra sección, tenéis las naranjas, 2.15, 2.15 la malla, 2.15 esta malla. Las fresas, el fresón a 2.29. 2.29, entiendo la malla, poner la unidad, pero esto, esto entiendo que es una malla. Poquito las verduras que no las hemos visto, Brilín es el tomate a granel 2.39 el kilo. 2.39 el kilo. Estamos en España en abril del 2023. Para que vea esto en el futuro, la berenjena, una malla vale 0.99 y veo que vienen 3. Vale, 0.99 que no habíamos visto las verduras. Pimiento. Pimiento 5.19. No. 010. 0.50. 0, ya no venden alcohol a partir de esta hora. Pimiento rojo 2.19, perlines. una lechuga una lechuga una coliflor 159 perdona esto es una coliflor 159 en la unidad y la lechuga la lechuga puesta 299 la alcachofa perdón la alcachofa más o menos estamos viendo toda la cesta de la compra 115 vale una lombarda Y esta, sí que la lechuga, 1,05€, 1,05€ una lechuga, que tiene un buen tamaño, ¿eh? un buen tamaño, prilines. Vamos a ver qué nos falta para que tengáis la cesta de la compra completa. El vino no me meto, ¿no? Pero si queréis ver el vino, me lo decís en los comentarios. Por cierto, que no os lo he dicho. ponerme por fin, ponerme en los comentarios qué os está pareciendo estos precios. Vale, ponedme lo. Tiene que ser en los comentarios, pues lo estoy grabando. Entonces, ponerme en los comentarios, pues según vuestro país, me decís en qué país es cada uno lo que vale más o menos en vuestro país. Vale, a ver si está en España. La, la comida más cara o más barata vale por fin ponérmelo en los comentarios y no lo he dicho poner un like si os gusta vale más cosilla a ver que se me olvide a ver si falta algo importante por mirar me he hecho una lista los cereales valen 395 395 estos es chocoflex estos es chocoflex que son 425 gramos 395 euros Estas galletas 375 375 las galletitas estas y son 300 gramos Para que veáis algún snack así no las chuches aquí de los niños una idea una idea Prilines yo creo que os habéis hecho verdad una pequeña idea de los precios pues nada Prilines que yo creo que hemos visto los precios más o menos os hacéis una idea si falta algo importante me lo decís en los comentarios vale me lo ponéis y, y otro día vuelvo vale o en directo incluso si queréis, pero un poquito así más discreto, porque aquí no les gusta yo creo que es grave. Que nada, que pongáis like si os ha gustado por fin para ayudar al canal, lo único que os pido, que estamos en Telegram chateando 24 horas, 365 días, y, y que se lo digáis, ¿vale? Y el que todavía no esté suscrito, si le interesa venir a España y una vez aquí hacer las cosas bien, pues que se suscriba, que este es el canal de referencia. Pues no vamos ya, Prilines. Un fuerte abrazo a todos. Un bonus que se me ha olvidado de deciros: los, los que estén muy interesados en los precios de España, mirar en la página web de cada supermercado. Que los tenéis. Este, por ejemplo, es Alcampo. Alcampo lo veis como alcampo.es. ¿Vale? Busquéis Alcampo, alcampo.es punto es de españa vale lo veis ahí los precios y bueno y tenéis más tenéis el lidl tenéis muchos vale pero es una buena idea que lo veáis también la comparativa en las páginas web y nada esto es marzo que no os lo había si sí, lo he dicho pero lo repito marzo del 2023 dentro de unos meses volvemos a hacer otra comparativa a ver cómo van las cosas chao chao prilines